En este episodio contamos con Zero Studios, creadores de Dark Life Excalibur, videojuego ganador del GOTI y del mejor premio de prensa en la octava edición de los premios PlayStation Talents, la edición de 2021. El videojuego trata los géneros aventura y acción, mezclando ambos con fantasía. Para hablarnos del juego, está hoy con nosotros César Montenegro, director de Zero Estudios. Buenas tardes, César. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo están? Mucho gusto. Eh... Ah, estamos aquí para ver qué, qué podemos hacer. Antes de nada, habiendo visto el tráiler en, en los premios y demás, me veo obligado a preguntarte, de verdad, ¿este videojuego es un Souls-like o está al menos inspirado en el género de los Souls-like? Es un, es un Souls-like porque eh, estamos muy, muy inspirados en la, en la saga Souls. Eh, obviamente no queremos copiar eh, mecánicas ni nada así de, de la saga Souls más inspirado en, en la dificultad, que en otros aspectos, ¿me entiendes? Y sí, eh, pero sí es un Soul live porque obligatoriamente se nos va, se va a parecer un poco a, a Dark Souls y a otros juegos del género que se que, que tiran más por esa, por esa línea. Incluso puede parecerse un poco a God of War, eh, al Dios de la Guerra, eh, que es, eh, ¿me entiendes? Parte esencial también de, de lo que hemos podido hacer, de que queremos lograr un gameplay que sea así de sólido, ¿me entiendes? Ojalá y logremos hacer algo parecido. Teniendo entonces, en cuenta, teniendo entonces en cuenta que las inspiraciones las tenéis más de, de estilo, vamos a tomar la saga Dark Souls, porque sí, también tenemos eh, los Bloodborne, tenemos cosas similares, pero teniendo en cuenta la saga Dark Souls, digamos desde un Demon Souls hasta un Dark Souls 3, ¿hacia cuál de ellos tiráis más? Tiramos más hacia el Dark Souls 3, ¿me entiendes? Es un juego más rápido, más, agres más eh, frenético. Y, y tira así entre, entre, entre Bloodborne y Dark Souls, algo así más o menos, ¿me entiendes? Pero también en que... tiene muchos aspectos de, de acción y aventura, ¿me entiendes? Sí. Eh, entonces eh, va más inspirado en esa línea así de entre acción y aventura, inspirado muy marcado en la, en la saga Souls, ¿me entiendes? Eh, sobre la de todo la de dificultad, que es lo más importante. Y respecto a la trama, ¿qué, en, ¿qué nos puedes contar del juego? Eh, la trama va enfocada en una historia eh, de lo que no se ha contado nunca de la espada de Excalibur. La espada de Excalibur siempre aparece y la saca la dama del lago y se la entrega a, a Arturo, ¿me entiendes? Entonces, ¿nosotros que quisimos hacer? Quisimos hacer todo lo que pasó antes de eso. ¿Cómo fue que se forjó la espada? ¿Cómo fue que llegó a la dama del lago? ¿Cómo fue que nació Merlín? Y todos esos personajes que envuelven esa trama. Incluso otros personajes que no, sé, que no son conocidos, que son creados por nosotros, que son eh, incluso los dioses que, y, y seres celestiales eh, ¿Me entiende Como dioses en, esa, en, ese, en ese mundo de Dark Life que comenzaron todo, ¿me entiendes? ¿Cómo fue que, que empezó y por qué se forjó la espada Excalibur como tal? O sea, es un pasado muy oscuro, muy violento, de mucha sangre y de venganza que, que rodea a la, a la espada Excalibur. Y eso es lo que queremos contar, ¿me entiendes? Todo lo que pasó antes de que Arturo tocara la espada, ¿me entiendes? ¿Y por qué Arturo tiene la espada? ¿Me entiendes? Que eso nunca se explica y, y, y entonces quisimos tomar esa leyendas artúricas para darle un toque diferente y fresco a, a la historia de, de Excalibur, ¿me entiendes? Que sea totalmente diferente a lo que se ha contado como tal hasta ahora. ¿Y de dónde sale la idea de, de centrarse en, en ese ámbito, digamos, mezclando esa parte de la historia de, de la espada de Excalibur, la previa, como tú has comentado, con el género de los Souls? Todo fue saliendo poco a poco, ¿me entiendes? Siempre, quise, siempre desde el principio fue, la, la idea fue crear un, un juego que, que estuviese... A la altura de un soul, ¿me entiendes? De un soul like. Y poco a poco fue saliendo la idea de crear eh, una espada que fuera muy importante, o sea, ¿y qué espada más importante es que Calibur? Pero sobre todo, darle esa importancia en el videojuego como tal, o sea, porque la espada puede ser, es una espada eh, modular, donde puedes cambiar todas las partes de la espada, ¿me entiendes? No queremos que el jugador coja una espada diferente cada cinco minutos y, y la suba y después tenga que subir a otra espada, ¿me entiendes? Vas a tener la, la skin desde el principio básica y vas a poder cambiar todas las piezas del arma según los, los jefes que vayas matando y según eh, las piezas que vayas consiguiendo porque estén ocultas en algún lugar, porque mataste a un gran jefe y así, ¿me entiendes? Vas consiguiendo las mejores piezas de la espada y siempre vas a tener esa obra maestra que estás creando que es tu propia espada y es Calibur ¿me entiendes? Entonces Entiendo. le quisimos dar ese, ese toque especial a ¿Y de dónde sale entonces la idea ahí de digamos de cambiar partes en vez de digamos ceñirse a esa idea habitual de tener varias armas y poder elegir? Porque entiendo claro que al tener una única arma, que es una espada, es personalizable, pero al tener una única arma digamos perdemos esa ese margen de poder elegir cómo enfrentarnos a un enemigo de una manera u otra al tener pues armas de diferentes tipos. Sí. Eh, ¿Qué es lo bueno de, de la espada de calibra así modular? Es que como vas a poder cambiar las piezas... Cada pieza va a tener un elemento, por ejemplo, de fuego o de rayo, o algunas que van a ser básicas, ¿me entiendes? Que no van a tener ningún elemento. Eh, y la variedad te la va a dar también las diferentes habilidades que vamos a desbloquear. Tenemos un árbol de habilidades y un árbol de ejecuciones, que eso es importante en el juego también. Porque, por ejemplo, vamos a tener eh, cierta cantidad de habilidades, por, por ejemplo, 20, 30 habilidades, donde vamos a tener una variedad de, de animaciones diferentes para enfrentar a esos enemigos. También estarían lo, las ejecuciones, que son un punto importante, de darle variedad a esas ejecuciones en todo eso. Y una vista espectacular de cada, de cada combate, ¿me entiendes? Que puedes personalizar cada combate. Por ejemplo, si tú quieres elegir tres ejecuciones para que tu personaje haga aleatoriamente tres tipos de ejecuciones, se va a ver, ¿me entiendes? Eh, esas animaciones espectaculares y violentas para que tú personalices a tu, a tu personaje a tu gusto. Como si quieres poner las 30 que desbloquees. ¿Me entiendes? Van a ser... También van a estar eh, enfocadas como en desbloquear desafíos, ¿me entiendes? Eso que van a hacer? Son desafíos que te permiten desbloquear esas habilidades, ¿me entiendes? Y cosas así. Entiendo que estamos Entonces, hablando de ejecuciones estilo Mortal Kombat. Eh, mmm, ejecuciones, estilo las de Garros World, por ejemplo, que... Sí, estilo Mortal Kombat que te coge y, y, por ejemplo, lo cogiste por la espalda, por ejemplo, como en Dark Souls, y le haces un Bastak, ¿me entiendes? Algo, sí. algo así. Algo, digamos, más, esas... más corto que las animaciones de Mortal Kombat. Tal vez algo estilo For Honor. Sí. Exacto, algo estilo For Honor. For Honor y encima, eh, bueno que lo, que lo cites, porque todas esas animaciones van a ser captadas con el traje de captura de movimiento que estamos pronto a, a comenzar ya con, con las grabaciones de, la, de esas animaciones. Y esas animaciones van a ser. No van a afectar en, en, en cuanto a. Eh, eh, mucho en el, en el gameplay como tal, porque el juego va a ser va a seguir siendo difícil, va a seguir siendo épico, ¿me entiendes? Y ese toque especial en esas ejecuciones le va a dar ese, esa... Se me fue a la cabeza lo tío allí. ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Eh, llevamos un, un año más o menos, o ocho meses por ahí, en lo que estamos como tal en el PlayStation Talent. Pero la idea lleva cocinándose hace como 10 años, ¿me entiendes? Que uno siempre quería soñar, se digo, yo siempre estaba soñando con hacer un juego y, y no sabía cuándo lo iba a poder hacer, ¿me entiendes? No tenía las condiciones, no tenía ni computadora, ni tenía nada y llevaba mucho tiempo haciendo mis anotaciones y cosas y cómo, cómo presentar ese videojuego a, una, a un lugar donde, donde fuera a pasar a mayores, ¿me entiendes? Donde fuera a tener importancia, ¿me entiendes? Y así fue como encontramos... PlayStation Talent después de meses de investigación hasta que conocí el evento de PlayStation Talent ¿es el primer juego que desarrolláis? es el primer videojuego que desarrollamos ¿y quiénes componéis el Som equipo normal. de Cero Zero Studios? ¿cómo? ¿quiénes componéis el equipo de Cero Studios? Eh, componemos eh, somos seis personas eh, Rainer que es el programador eh, Daniel Hernández eh, que es el otro programador y modelador 3D y él es en general hace de, de todo, diseño 3D y, y hace también programación eh, tenemos otro eh, compañero del equipo que es el que hace los personajes eh, de la historia, se llama Dimitri es un es ruso y él trabaja así por, por encargo pero para, forma parte del equipo y tenemos otro programador también más que se vive también en Cuba y, y está de, de lleno también haciendo las IA y todo el videojuego y varios, varias personas externas, como los que nos hacen la banda sonora y la actriz de doblaje que tenemos por ahora. Tenemos una actriz de doblaje y un chico también que hace las voces de, eh, de doblaje también. ¿Qué experiencia tenéis cada uno en, en vuestros sectores dentro del equipo? Eh, por ejemplo, yo soy graduado de artes plásticas. Eh, o sea, de, de artista profesional en artes plásticas. Eh, diseño, pintura y esas cosas. ¿Me entiendes? Eso fue lo que me, lo que me, me facilitó, ¿me entiendes? Más o menos hacer algo del arte y esas cosas. Eh, Rainer, que es programador, él es eh, programador de, en general, ¿me entiendes? Y es profesor incluso de, de la Universidad de La Habana. Entonces, Daniel también sí estudió eh, la carrera de, de desarrollo de videojuegos y, y él sí está eh, todavía estudiando. Él paralizó la carrera por el, por el proyecto porque sentía que el proyecto iba a ser muy incosuelto. Le iba a dar buenos frutos en, en, en, este, en lo que él estaba estudiando, que es, eh, obviamente, publicar un videojuego. Y él vio futuro en el videojuego, entonces paralizó la carrera por ahora. Pero él está estudiando eso mismo, desarrollo de videojuegos, en, en una academia de, allí en, aquí en España. Digo, allí en España. ¿Cuál ha sido vuestro, vuestro recorrido en PlayStation Talents? Desde que entrasteis, no, no sé cuándo entrasteis, hasta eh, digamos los premios que habéis recibido ahora. Eh, al comienzo es como eh, como todo concurso, vas presentando lo que tienes y ellos van haciendo eliminatorias y te van diciendo si pasaste esas eliminatorias, ¿me entiendes? Y poco a poco vas eh, subiendo hasta que llegas a los 12 finalistas. Cuando llegan a los 12 finalistas es que le presentan al público eh, esos 12 finalistas, ¿me entiendes? Que, que son los mejores juegos de, de, de, este, de ese año, ¿me entiendes? Sí, y así, entonces después nos dicen las categorías y todo que... Que vamos a participar y ahí empieza el, el evento final. ¿Me entiendes? ¿Qué, ha, ¿Qué ha supuesto para vosotros la, ganar esos premios? Porque, claro, ganar de por sí eh, algún premio de los que se presentan, de los que presentan PlayStation Talents ya es bastante. Pero no solo habéis ganado uno, sino que habéis ganado dos. Tenéis el mejor juego a la prensa, de la prensa, vaya, y tenéis el GOTI de la octava edición de Talents. ¿Qué ha supuesto para vosotros los premios? Eso es algo, ¿me entiendes? increíble para nosotros. Nosotros siempre soñamos con ganarlo y sabíamos que podíamos aspirar a ganarlo, pero cuando lo ganas es que te lo crees de verdad, me entiendes, porque es una oportunidad brutal tener tanto apoyo en cuanto a marketing, o sea publicidad y todo en general, y, y sobre todo de la del el premio de el metálico, la, la computadora eh, y todas esas cosas que, que te entregan el premio, incluso el espacio físico donde podemos trabajar. Eso es increíble, ¿me entiendes? Más ayuda de todos los especialistas de PlayStation también, que nos enseñan incluso hasta cómo se van a hacer los, los trofeos de PlayStation y cómo se conecta el juego con todo lo que tienes que, que integrar y así, ¿me entiendes? Entonces, es increíble, ¿me entiendes, la oportunidad? de estar tan cerca de esa compañía que es la compañía con la que yo crecí y como la que han crecido mucha gente eh, jugando esos videojuegos, ¿me entiendes? Y que nos den esa oportunidad a equipos tan pequeños es algo descomunal, ¿me entiendes? Es muy, para nosotros es brutal, ¿me entiendes? Es una cosa increíble. Teniendo en cuenta eh, que me has dicho que lleváis desarrollando aproximadamente 8 meses, un año, eh, y teniendo en cuenta también que, que me has dicho que, so digamos, sois de bastantes puntos diferentes del mundo, Entiendo que el tema de las videoconferencias y demás que otros equipos pueden haber tenido por coronavirus no las habéis sufrido, aparte de que lo empezasteis más o menos teniendo en cuenta teniendo en cuenta los periodos en, en ese plazo. Pero, ¿qué obstáculos, aparte de ese, habéis encontrado en el desarrollo del videojuego? Bueno, como tal, siempre empezamos trabajando así desde, desde casa. Incluso muchos de los integrantes del equipo no nos conocemos personalmente. Y hemos tenido una, una química brutal porque aunque no nos no nos conozcamos personalmente, hemos trabajado súper eh, conectados, ¿me entienden?, en, en el equipo. Eh, limitaciones, presupuesto, ¿me entienden? porque somos muy pequeños, ¿me entienden? Entonces, todos estamos trabajando en el equipo, pero eh, hay que, eh, tenemos que vivir de algo, ¿me entienden? Entonces, eh, yo le, yo voy trabajando y, y pagándole al mismo tiempo a, a, mucho, a todos los integrantes del equipo también. ¿Qué tenéis pensado con el videojuego de cara a futuro respecto al desarrollo, lanzamiento y demás? Eh, nada, seguir trabajando durante estos 10 meses que nos dan, 10 eh, meses, un año algo así nos dan a, para trabajar. Eh, queremos terminar con empezar a grabar las animaciones con la captura de movimiento porque eso le va a dar un toque espectacular al juego y le va a dar esa terminación más profesional, ¿me entiendes? cuando En cuanto a animaciones, de cinemáticas, eh, gameplay del personaje, gameplay de los enemigos y todo en general. Eso nos va a dar un toque especial. Y nada, seguir trabajando, que es lo que, que lo que queremos. Entonces, todos los integrantes del equipo ahora mismo están con ese shock de, de adrenalina, ¿me entiendes? Que, que están todo el mundo inspirado y, y full con el proyecto, ¿me entiendes? Entonces, para ahora mismo no hay nada imposible para el equipo, todo el mundo está súper conectados, súper eh, ansiosos por seguir trabajando. Y ahora mismo, nada de lo que estamos planificando les parece imposible. Nada más por, por ese premio que ganamos y por, por la oportunidad que estamos enfrentando, ¿me entiendes? Ahora mismo, cualquier cosa que les, les he propuesto a, al equipo les ha parecido increíble, incluso ellos también proponiendo nuevas ideas y, y mejoras para el videojuego, que a veces hasta uno se limita un poco porque sabemos que somos pequeños y ellos mismos nos dicen, mira, vamos a hacer esto que creo que es una gran idea y vamos a meterle fuerte. ¿Hay algo en que... cuanto a función, en cuanto a diseño y todo. ¿Hay algo que tengas pensado de cara a futuro? Que tengas ahí como la pollita clavada de querer hacer con el videojuego o un poco más a futuro incluso. Sí, eh, como tal tenemos planificado, eh, son tres libros que tenemos planificado. Eh, obviamente los tres libros no podemos incluir en un solo videojuego. Tenemos pensado hacer una saga que, que incluya más o menos tres, tres videojuegos. Después de esos tres videojuegos pasa algo muy brutal en el juego que nos permite pasar a otro, a otras mitologías y otro, otras historias que no se puede contar todavía, pero bueno. Conexión no. entre un universo, entonces se entiendo que tenéis pensado. Sí, exacto. Para poder tener ahí trabajando con esa idea, pero con la idea de scale y esas cosas, pero teniendo eh, otras posibilidades de, de diseño, de, de mitología y esas cosas que nos puede servir mucho. Pues ¿Algo para... estilo Assassin's Creed, por ejemplo? No sé si se puede decir así. Bueno, eh, para ir terminando, ahora te dejo a ti, Veda Libre, en cosa de un minuto así, tu minuto de oro, vende tu juego al público. Bueno, eh, queremos, queremos que la gente espere mucho del videojuego Dark Life Excalibur, que va a estar eh, inspirado en la saga eh, Dark Souls y, y en la saga del de, de Dios de la Guerra. Que, que esperemos que esperen algo increíble de este videojuego, ¿me entiendes?, en cuanto a gameplay, en cuanto a animaciones y, y, y lo que se puede esperar de la nueva historia de, de Excalibur, que es la espada más legendaria de todos los tiempos, y espero que les encanten los personajes eh, tan eh, oscuros y, y brutales que tenemos preparados para que, para que se desarrollen en este videojuego. Pues para terminar... Eh... Sí, para terminar, recordamos a los oyentes, Dark Life Excalibur disponible próximamente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, César, y enhorabuena a todo el equipo por los premios. Muchas gracias, hermano, y es un gusto y un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias.